Con amor para todos los estudiantes y profesores del colegio, Gimnasio Calima. Gracias por continuar creando un mundo más positivo. Continúen haciendo las cosas con amor, llevando el mensaje de pasión y entrega por lo que se hace. Declaramos que serán exitosos. John Hader, puedo morir mañana.